Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo a daros una buena noticia. Pero toda buena noticia tiene una responsabilidad y si no haces lo que tienes que hacer, obviamente tendrá unas consecuencias. Hoy en día vemos que en todas las empresas, en todos los negocios, en todas las profesiones, todo el mundo tiene que invertir para adquirir un conocimiento, para adquirir una manera de trabajar, para tener la emoción, para tener el entusiasmo, para rodearse de aquellas personas que tienen más conocimiento que uno, esto es un evento, es un evento de formación. Vamos a hacer el día 5 de octubre en Madrid un evento espectacular para que todos ustedes puedan tener aquellas experiencias de aquellas personas que llevan más tiempo de aquellas personas como por ejemplo yo mismo todos los años tengo vacaciones gratis en el 2017 si veis aquí estuve en Dubai en el 2018 estuvimos en Malasia, Singapur, Filipinas en el 2019 estuvimos en un cru crucero en los países eh, del norte de, de, de Escandinavia y por ahí ahora bien esto es fruto de un trabajo y de un esfuerzo. Yo y mis compañeros, otros diamantes de España, otras personas que tienen tanta, incluso más experiencia que yo, nos van a decir cómo lo han hecho, cuáles son las claves para que podamos aprender, para que podamos progresar, para que podamos mejorar y podamos conseguir aquellos sueños y objetivos que usted tenga. Ahora bien, muchas personas me dicen, no, es que no puedo ir. Yo les diría a aquellas personas que dicen, no, es que no puedo ir, no, porque es que tengo que hacer otra cosa, no, porque no tengo dinero. Vamos a ver, si no tienes dinero, búscalo. Es tu problema. Ahora bien, si yo te diría a ti que dices, no, es que no puedo ir, que a todas las personas que asistan al evento les vamos a regalar un Mercedes que vale mil dólares o mil euros. Esas personas verán una gran oportunidad y verán la opción de que no pueden perderse y ir porque le van a regalar un Mercedes. Es una cuestión de prioridades. Cuando una cosa es prioritaria, se busca la, la forma como sea de asistir a ese lugar que te van a dar una gran oportunidad. Pues efectivamente tú puedes tener un Mercedes o tú puedes tener lo que tú quieras si vas a este tipo de eventos y aprendes y obviamente haces lo que aprendes. No te lo puedes perder. Es muy importante que asistáis. El 5 de octubre. Sabemos que hoy en día un abogado, un contable, un arquitecto, que después de hacer una carrera, de estar varios años estudiando, pagar unos másteres, un montón de dinero, luego tiene que estar esperando a tener trabajo. Aquí no tienes que esperar a tener trabajo. Tú puedes tener el trabajo y tú puedes forjar tu futuro. Pero para eso, obviamente, tienes que asistir a este tipo de eventos. Si no, luego estarás quejándote. No, es que no puedo, no es que yo no sé. No sabes porque no fuiste a los eventos y no tienes la formación necesaria. No te lo puedes perder. Te reto ahora mismo a que llames a la oficina de Madrid y cojas tu entrada. Sin más, no voy a andar por las ramas, sino que voy a ir al grano. Tú sabrás lo que vas a hacer. O quieres o no quieres mejorar tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llama ahora.